Y hey, bueno, ¿qué pasa? ¿Tú veras y tú y ¿Cómo están? ¿Cómo? No ¿Para que Y hoy estoy iniciando con un nuevo grabador de pantalla. Bueno, el grabador de pantalla está... Acá. A la derecha. Y pues no, no lo puedo quitar. No más, esto es un video de prueba a ver qué tal está. ¡Hijo de marcado en Dios! Obviamente los puñeteros grabadores de pantalla y que me están colando anuncios que ni quiero ver joder más no, para compartir creo que no está seleccionado lo de la calidad y eso pero bueno Estamos probando qué tal están las... joder, tú. El grabador de pantalla. Pero bueno. Esa es por qué este niño grita en vez de hablar. No, siempre grita, pero bueno. No, no lo voy a hacer, ¿vale? Vendele la cabeza, ya todo ese niño, pero bueno. Es uno de un montón de retrasos mentales que solo grita. Y ese que te ganas de caerle la cara, bueno, la boca con una patada, pero bueno. Son modos del montón de subnormales gritones, pero bueno en fin tengo los audífonos puestos a ver si se graba el audio con los audífonos obviamente no, joder en fin es que estoy viendo uno de los vídeos que tuve youtube con el otro grabador de pantalla Y sí, creo que.. No colé el para descargar el que sé bien el tipo de grabador de pantalla que estoy usando, pero bueno. No creo que haga falta, en fin. No hay muchos grabadores de pantalla, en fin, no. que se esta puta mierda tu. En fin, este es el teléfono que estoy usando. Este es el canal en el que estoy subiendo videos. <coughs> Perdón. Entonces que acabo de tomar un refresquito de la hostia. Pero bueno. En el canal, unas horas más. Yo lo grabo donde está. ver oh, joder, que tal vez hace tú en el cuarto pero no me llega el internet. Ese es el canal. Por favor denle apoyo si quieren, vale, si quieren. Porque yo me doy cuenta que en este país solo les gusta mierda y basura. Estupideces y gritones. Y un montón de gilipollos sin ningún sentido. Pero bueno... Y les encanta quedarse mal entre sí, no expresarse bien y no explicarse, pero en mi caso, como soy, no creo que pueda, la verdad. En fin, déjame ver las listas de reparaciones. Así se ve. No me digan que no. Pero bueno. Ese era el canal. Ahora déjame si encuentro mi primer canal de 2017. Ocho. Oh, Ese es este... Uh, nunca contraten en ese internet. Es malo este. Sobre todo cuando es lluvia y cuando lo usan en teléfonos y en la pantalla, se tarda más. Vamos a quitar los auriculares, ahí estamos. Ese es este, chaval. creo que el código es el número de teléfono de este canal no me acuerdo muy bien del nombre de este bueno del número de teléfono de este canal pero bueno entonces no bueno, yo no podía subir videos porque ya no podía grabar la última vez es que intenté grabar eh, problemas con el video y hasta ahí ya no puede saber más me encantaría explicarme lo mejor posible la verdad pero bueno se necesita de representaciones canal pero bueno vale, voy a hacer un poquito más lento para que vean ustedes pero bueno las dos vidas que detesto es este Y déjame ver si encuentro la otra. Creo que es este. Solo se me, me, me joda, se me fue trabando la puñetera lengua. No sé cómo es esto es porque una intoxicadora mental me jodí el año 2017. <risa> Pero bueno, con su puta mierda, en fin. Ah, y si quieres, en el video y ya sabrán a qué me refiero. este canal no se puede hacer, este, de lechos, pero no... no de... una forma bastante bien. En fin. Este es el otro canal en el que subía casi de todo. La calidad no es tan buena que digamos, hay algunas vidas. traído traía algunas otras páginas web y la calidad no está buena. Bueno, yo seleccioné una calidad más baja. Por eso no se ve tan los vídeos, pero no, bueno. Ahí está el canal. Con unos videos recibidos. Estamos antes, ¿no? uh chavales no fue muy apoyado que llegamos ese desafortunado eso no es sí este jo eh chaval oh a ver son todos a ver, vamos a ver un ¿no? no Hace un año. Ya me dio una lista de reproducciones con las más listas. Pero no es de ese tipo, ¿Vale? Mm, fin. -hmm. Los videos que vieron fueron editados con el editor de YouTube <risa> Pero bueno, por eso se ponen esas imágenes Oh, suscriptores, igual vale, vale. Tendré tiempo de enseñarles unos cuantos la verdad, pero bueno, en okay. fin, este es el grabador que estoy usando ahorita. Este dedo todo, nada, ah, ese es el otro editor, bueno, grabador. Desafortunadamente no encontré el otro. Porque siempre con anuncios, al igual que este, pero bueno, bueno este más o menos Otro editor era grabador de pantallas de color blanco o rojo y negro. Ya no creo que lo no encuentre, la verdad. Pero bueno, bien, ¿sí? Si te ha el vídeo, no te comentarlo, compartirlo, las preguntas. Y esto es lo que estoy haciendo para, los, para la música Pero bueno Sí, me encantaría pero necesito buscar otro mejor editor un grabadora en fin si te gustó el vídeo no te tienes... joder un dios si te gustó no te olvides de comentarlo compartirlo suscribirte darle me gusta y <ríe> ya todo no ya los canales que quedaron en el olvido bueno en el olvido no ahí sigue Perdón, yo creo que la operación de la velocidad, como un sin pero bueno, fin, adiós.